Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar el editor de UVs, pero antes de, de empezar a desgranar lo que es este editor, lo que tengo primero es que explicaros o daros unas pequeñas nociones sobre lo que es UV, ¿vale? Eh, cuando tenemos un objeto tridimensional en la pantalla y lo que queremos realizar es eh, una aplicación de texturas utilizando este método, ¿vale? eh, Blender lo que realiza es una transformación del objeto eh, de una forma tridimensional a una forma bidimensional. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace esto? Despliega la malla. ¿De acuerdo? Imaginar, eh, acordaros cuando íbamos al colegio y nos pedían que construyéramos con papel eh, un cilindro o un cono o lo que fuere, ¿no? eh, Lo que hacíamos era sobre un papel dibujábamos la forma que tenía que tener nuestro objeto, si fuera un cilindro, por ejemplo, pues, su forma de desplegarse, ¿no? un cubo y recortábamos aquello y lo pegábamos, ¿vale? Blender hace algo parecido de modo inverso. No le va a poner pestañitas para pegar las hojas de papel. Simplemente va a utilizar las aristas de nuestro objeto para ir realizando cortes, para poder ir realizando el despliegue de la malla. ¿Por qué UVs? ¿Por qué estas siglas? Pues muy sencillo, si nos vamos al abecedario, eh, las letras inmediatamente anteriores a X, Y y Z, que es el nombre de los ejes que utiliza Blender, y cualquier programa de diseño de, de 3D, pues son... Las letras U y la letra V, ¿vale? Eh, al desplegarlo en dos dimensiones, le asigna estas dos letras. La U equivaldría a la X, la V equivaldría a la Y o Y, ¿de acuerdo? Para texturizar con uvs eh, no es el único modo que tenemos para texturizar, es simplemente es un modo más, ¿vale? Pero tiene sus ventajas. Cuando lo que necesitamos es eh, mostrar cosas más reales como la propia piel humana, cicatrices, eh, etcétera, ¿no? O queremos dar eh, realidad a nuestros objetos. Y entonces utilizamos imágenes reales del mundo real, ¿vale? Y las aplicamos con esta metodología a nuestros objetos. ¿De acuerdo? No voy a profundizar mucho más en esto. Simplemente quiero que tengáis estos conceptos un poco a mano, porque para poder explicaros este editor, pues al menos estas cosas sí tenéis que saberlas, ¿vale? En, el, en la sección de modelado ya entraremos a analizar más en profundidad lo que son las UVs y vamos a trabajar con ellas, ¿vale? Y vamos a ver pues, todo el abanico de posibilidades y herramientas que Blender nos pone a disposición para trabajar con esto, ¿de acuerdo? Ahora eh, vamos ya con lo que es el propio editor, vamos a ir al encabezado y en el encabezado inicialmente cuando tenemos eh, el editor sin absolutamente nada más, eh, aparece eh, una puesta en escena o una presentación muy similar al editor de imágenes. Recordar, teníamos un pequeño menú, una parte eh, central en la que podíamos eh, crear una nueva imagen o importarla también, ¿vale? Y la parte de los de los manipuladores y demás que tenemos en casi todos los editores, ¿vale? Además, este editor dispone de una barra de herramientas que podemos sacar con la tecla T, por ejemplo, ¿vale? Y dispone de un panel lateral que podemos sacar con la tecla N. Bien, hasta aquí, como en el editor de imágenes, todo exactamente igual. Ahora vamos a dar un pasito más y vamos a analizar qué más opciones hay. Como es un proyecto nuevo, tenemos en la vista 3D nuestro cubo con la cámara y la luz, ¿de acuerdo? Para que la veáis, lo voy a poner un momento aquí, ¿vale? Y eh, quiero que observéis una cosa. Si yo estoy en el editor de UVs y pulso la tecla tabulador, en esto eh, queda sincronizado con nuestra vista 3D y eh, de tal manera que eh, hace lo mismo en la vista 3D que si lo hubiéramos pulsado allí y se pone en modo de edición, ¿vale? Bien. Nos han aparecido más opciones en la barra eh, superior, ¿vale? Y eh, una de ellas es esta, que es el botón que nos va a permitir mantener sincronizada la selección que tengamos en nuestra vista 3D con eh, la selección que haya en nuestro editor de UVs, ¿vale? Si yo lo marco y lo dejo activo, como en nuestro editor de la vista 3D tenemos todo el cubo seleccionado aquí aparece exactamente igual si yo por ejemplo aquí seleccionara caras fijaros que aquí los iconos han cambiado también se han puesto los mismos que tenemos en la vista 3D y eh, se han marcado las caras también si yo selecciono esta cara nada más fijaros que ha cambiado la selección y si con hago una selección múltiple con la tecla a mayúsculas veis que se va seleccionando el resto vale si hago a todo de acuerdo Bien, eso, para eso sirve este botón de aquí. Lo voy a desmarcar y voy a esconder ya la vista 3D y nos vamos a quedar con el editor de UVs. Bien, las siguientes opciones que tenemos aquí son para poder seleccionar en nuestro editor de UVs o bien vértices o bien aristas o bien caras. ¿vale? Y tenemos este botón de aquí que es para seleccionar islas. ¿Qué son las islas? Bien, si en geografía esto es una porción de tierra rodeado de agua, en el mundo 3D una isla es una región de malla rodeada de nada, ¿de acuerdo? Es decir, toda la eh, eh, geometría que tenemos eh, o toda la malla que tenemos con una zona limítrofe de aristas donde ya no hay contacto con nada, con ninguna otra malla, ¿vale? Todo eso forma parte de una isla. Y podemos tener en un único objeto varias islas, porque ya lo vamos a ver en, el, en, el editor, en la sección de modelado, cuando toque, eh, que podemos parametrizar eh, este despliegue que realiza eh, Blender de la malla para que eh, realice porciones de un mismo objeto en diferentes secciones. ¿vale? Y esas porciones, si no están en contacto con nada, son islas también. Este apartado, este punto... Este botón que tenemos aquí, lo que nos va a permitir cuando tenemos varias mallas desplegadas de varios objetos o del mismo objeto, ¿vale? Y las tenemos separadas en islas, eh, lo que nos va a permitir es, eh, en función a la opción que tengamos seleccionada, pues eh, poder eh, marcar un determinado vértice, ¿vale? Y si ese vértice físicamente, en, no físicamente virtualmente está unido eh, o está en contacto con otro vértice de, de otra porción de nuestro eh, objeto eh, nos lo va a marcar es decir si tuviéramos diferentes islas y este vértice estuviera compartido en, en dos islas distintas pues al marcar ese vértice nos marcaría los dos vale esto lo haría con aristas o lo haría con caras igualmente vale Podemos deshabilitarlo, vale, que eh, lo que tenga en consideración es que compartan la ubicación en la que se encuentran, vale, o eh, que tengan eh, vértices eh, compartidos, vale, que era lo, el ejemplo que os estaba mostrando hace un momento. Por defecto viene compartir la ubicación, es decir, que si tenemos una cara y, por de, y justo eh, otra cara debajo que están en contacto, vale, si selecciono una cara... En, en mi descomposición, en mi editor de UVs, me va a mostrar las dos, ¿vale? Bien, luego tenemos un menú, tenemos opciones de vista, que ya hemos visto en, en editores anteriores y no varía, ¿vale? Ediciones de selección, que vamos a entrar ahora un poquito más en detalle, Opciones de imagen que las hemos visto con el editor de imágenes son las mismas, ¿vale? Y edición, eh, perdón, eh, una opción de menú propia del editor de UVs donde tenemos todo eso que veis en pantalla, ¿vale? Yo creo eh, que por no extendernos en este en, en este vídeo, vamos a verlo por encima y no, no voy a entrar muy al detalle de todo esto, porque como ya os he comentado anteriormente, en la sección de modelado ...vamos a entrar más en profundidad a trabajar con las UVs. Entonces, esto cobra mucho sentido verlo en profundidad en ese momento... ...porque vamos a ver todas las opciones que tenemos para poder trabajar con ellas... ...desde la vista 3D y compaginándolo con nuestro editor de UVs. ¿vale? Eh, después tenemos las opciones eh, de punto de pivote... ¿vale? ...la adherencia, que ya hemos visto... ...también tenemos aquí la edición proporcional... ¿vale? que también la hemos visto y no voy a entrar nuevamente en ello. ¿vale? el funcionamiento es similar a lo que hemos ido viendo en ocasiones anteriores. Y aquí tenemos el nombre que le vamos a asignar a eh, nuestro mapa de UVs, porque esto es un mapa. ¿vale? Además, en el panel lateral también se nos han desplegado eh, alguna opción adicional. de acuerdo. Y esto variará en función de como vayamos trabajando en nuestro editor. ¿De acuerdo? Bien. Eh, ahora lo que voy a hacer. Para que veáis más o menos cómo funciona esto. Solo para tener una noción. ¿Vale? Voy a volver a mostrar. Nuestro. Visor. 3D. ¿Vale? Y voy a añadir aquí. Un editor. Que vamos a ver más adelante también. ¿Vale? Que es un editor de texturas, el shader editor, ¿vale? Y vamos a, veis que, que tenemos nodos aquí, no os asustéis con esto, ¿vale? Es que me hace falta para que podáis ver lo que ocurre. Y aquí nos vamos a poner eh, en el visor de texturas para, con cycles para ver qué es lo que ocurre. Bien. Yo aquí voy a generar una nueva imagen en nuestro editor, ¿vale? Y voy a utilizar una de aquellas plantillas que teníamos, ¿no? Para ver cómo funcionaban, eh, cómo, cómo aplicaban en nuestro objeto estas texturas, ¿vale? Voy a utilizar un color grid, que es este, ¿vale? Le quito zoom. Y para que veáis cómo está distribuido, eh, voy a seleccionar todo para que más o menos veáis así un poquito resaltado cómo están cubiertos eh, las diferentes caras de nuestro cubo. ¿vale? Si os fijéis aquí no aparece nada de esta textura. ¿vale? Es por ello, por lo que he abierto este editor, esta vista. Lo que voy a hacer ahora es simplemente añadir un nodo nuevo, que va a ser de una imagen de textura. Voy a seleccionar en nuestro nodo, para que lo veáis. No os asustéis con esto, lo vamos a ver... Muy en detalle, más adelante, haré una sección completa para los nodos, ¿vale? Simplemente, bueno, que sepáis, esto está aquí, yo aquí voy a seleccionar nuestra textura, ¿vale? Y lo que es el color, lo voy a llevar al color base de nuestro nodo principalista, ¿vale? Y ahora ya sí vemos cosas aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es quitar este y nos vamos a quedar aquí. Bien, fijaros. ¿Cómo está haciendo la distribución? Mirad. H4, H5, G4, G5. H4, H5, G4, G5. ¿De acuerdo? Esta cara de aquí es esta cara de aquí. Y si nos vamos fijando, aquí es F4, F4, D4, D4 y B4, B4. Es decir, que tal y como nos lo ha hecho, eh, todo lo que está... Alrededor de la tapa superior e inferior es toda esta parte, para que lo veáis, ¿vale? es toda esta parte de aquí, ¿vale? Todo esto. Y luego la tapa superior, aquí tenemos F6, F6 está aquí, ¿vale? Está aquí y en este lateral tendremos la tapa inferior, ¿de acuerdo? Bueno, es como ha hecho el despliegue, lo puede hacer de diferentes formas. Pero bueno, nos sirve de referencia para que veáis cómo hace, eh, cómo funciona esto. ¿no? Nosotros aplicamos una imagen y dentro del editor de UVs podemos ir ajustando la malla. No tiene por qué estar exactamente igual que está. Podemos ir moviendo. Eh, si yo selecciono aquí, por ejemplo, eh, yo puedo hacer que esto esté así. Y esto afecta de esta manera. Fijaros. ¿Eh? O bien puedo hacer para que veáis cómo veis cómo se va modificando, ¿verdad? Es decir, yo puedo adaptar la malla dentro de nuestra textura para que vaya cogiendo la, lo que nos interese y que esté nuestro objeto texturizado como mejor entendamos que debe de estar, ¿vale? Básicamente es esto. Bien, aquí para realizar las selecciones. Ya os lo he explicado antes, podemos ir seleccionando eh, caras, eh, aristas o vértices, ¿vale? Y, pero para poder ir eh, moviendo todo esto y poder, lo podemos escalar, eh, etcétera, y rotar, eh, utilizaríamos siempre las mismas teclas que hemos utilizado en ocasiones anteriores, ¿vale? Es decir, que si yo pulso, ahora tengo todo seleccionado, si pulso la tecla G, eh, aquí, disculpad, lo selecciono todo, si pulso la tecla G, eh, veis que se mueve, ¿vale? Y obviamente, pues, eh, como se muestra en la vista 3D, eh, varía, ¿vale? Pulso el botón derecho para anular el movimiento. También lo puedo rotar con la tecla R, ¿vale? Y lo puedo escalar con la tecla S, ¿de acuerdo? Además, nos no lo he explicado, os lo explico ahora. En este apartado de aquí de sobreimpresos, ¿vale? Podemos eh, jugar con, con él. Podemos eh, ver la opacidad que tiene nuestras UVs, veis que desaparecen, los vértices siguen a la vista, ¿vale? Y eh, podemos eh, dar eh, parametrización a cómo queremos que se visualicen estos UVs, ¿vale? Y tenemos algunas cositas más, echad un vistazo al manual, toda esta parte la tengo traducida, o sea que no tiene que haber ningún problema que entendáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Con esto hemos visto a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con el editor de UVs. El vídeo de, de hoy en esta ocasión ha sido muy cortito, así que bueno, para compensar un poco los vídeos eh, de modelado que, que se están haciendo extensísimos, eh, pues un vídeo corto, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, portaros bien, sed buenos, hasta luego.